hola bienvenidas y bienvenidos a formando formadores un producto de la profe de paola hoy self study segunda parte Chile se hizo una investigación que partió de la preocupación por la generación de espacios que permiten la reflexión sobre la propia práctica de enseñanza a la luz de los saberes pedagógicos, disciplinares y didácticos y esto requiere que el estudiantado sea formado en el hábito de la reflexión. Las investigadoras, cuatro profesoras que han trabajado en el acompañamiento a la práctica de los estudiantes, promoviendo la competencia reflexiva mediante el análisis, se preocupan por el rol que tienen los maestros y las maestras en la formación de los niños y las niñas de Chile y en el compromiso social. Las investigadoras se hicieron las siguientes preguntas. ¿Qué finalidades tiene el desarrollo de una competencia reflexiva? ¿Qué docentes queremos formar en el espacio de práctica profesional? ¿Sobre qué debemos hacerles reflexionar? ¿Qué acciones de acompañamiento impactan favorablemente el desarrollo de la competencia reflexiva en mis estudiantes? Ellas tomaron la decisión de narrar el proceso colectivo que implicó el acompañamiento mutuo mientras trabajaban en espacios de supervisión periódica de las prácticas con dos a cuatro estudiantes y en talleres semanales de análisis de esas prácticas con grupos entre 15 y 40 estudiantes. Para definir cuatro posibles modalidades de colaboración tuvieron en cuenta a Cornejo, quien afirma que el trabajo personal, la autoevaluación, la autocrítica y la apertura al cambio son consideradas condiciones esenciales para el self establishment también consideraron la importancia de contar con un amigo crítico que ayude en el proceso de autoconocimiento y en la creación de una comunidad de aprendizaje, como lo enuncian Shock y Russell. Las investigadoras decidieron la cuarta posibilidad, entendiendo la colaboración como una oportunidad para construir significados conjuntos mediante el intercambio de experiencias. Blanche y Corcells, Afirman que el trabajo conjunto de profesores utilizando distintas modalidades permite mejorar la competencia profesional y garantizar el crecimiento. Moreno también considera que la cultura colaborativa entre docentes es indispensable para la innovación educativa. Por tanto, ellas organizaron reuniones semanales sobre todo para fortalecer el lazo que les permitió compartir de manera oportuna las reflexiones, dificultades y cuestionamientos que iban emergiendo en la práctica de cada una se basaron en las recomendaciones de Monereo acerca de prestarle atención a los incidentes críticos que gatillaban cuestionamientos a nivel personal y grupal que surgieron al leer las bitácoras y dialogar conjuntamente. Además, cuestionaron a cada integrante sobre las decisiones tomadas en el proceso, utilizando de manera inconsciente y luego conscientemente la argumentación didáctica. Las reuniones iniciaron a partir de narrativas, donde se compartían situaciones y reflexiones producto de la práctica. Para recoger y sistematizar información, las investigadoras, con el propósito de llevar a cabo las reflexiones personales, el trabajo y percepción del estudiantado y la mirada de las amigas críticas, acordaron escribir una autobiografía breve, registrar en audio y video el trabajo de los estudiantes y llevar a cabo una bitácora personal. La autobiografía breve buscó reconocer cómo se configuró la identidad profesional de las investigadoras y los motivos que impulsan su quehacer docente. El registro se hizo para poder estimular la reflexión personal en el proceso de observar las formas de acompañamiento, las estrategias para orientar la reflexión pedagógica y el tipo de discurso instalado en los espacios de aprendizaje. En la bitácora personal se hizo un registro semanal de cada una de las actividades docentes realizadas. ¿Cómo analizaron la información? A través del software Atlas T se transcribieron y analizaron los audios de 11 sesiones de trabajo y se identificaron los incidentes críticos para la reflexión al identificar los detonadores que facilitaron los focos de indagación individual o grupal para cuestionar la acción pedagógica ejercida y los supuestos detrás de ella. Las tensiones con las que las investigadoras se movilizaban al iniciar el self-study eran las siguientes. La reflexión sobre los problemas de la escuela desde las ciencias sociales, la necesidad de desnaturalizar los supuestos de enseñanza y aprendizaje como algo que se repite según cómo se aprendió, el tránsito de lo técnico a lo crítico y el desarrollo de profesionales críticos y reflexivos. La tarea del tutor entre lo subjetivo y lo objetivo, y la posibilidad de revisar el impacto del quehacer como formador de formadores. Estas tensiones generaron la pregunta: ¿Cómo mejorar nuestra labor de acompañamiento y supervisión de prácticas a estudiantes de pedagogía para el desarrollo de una competencia reflexiva? Para responder a esta pregunta, las investigadoras organizaron el análisis tomando como base las siguientes preocupaciones. ¿Para qué enseñar a reflexionar? ¿Qué docente queremos formar? ¿Sobre qué propender en la reflexión y qué acciones de acompañamiento impactan el desarrollo de la competencia reflexiva en los estudiantes? ¿Para qué enseñar a reflexionar? Las investigadoras empezaron por preguntarse qué es eso de la reflexión y la conclusión a la que llegaron fue que no lo tenían claro. Entonces, ¿por qué seguir formando en la reflexión? Las investigadoras tenían algo claro, los futuros maestros y maestras deben involucrarse en la transformación de la sociedad en la que viven. ¿Qué maestra y maestro queremos formar? Las investigadoras notaron que sus expectativas iban mucho más allá del análisis crítico sobre la práctica y notaron que estaban tensionando al estudiante hacia las concepciones de ellas como profesoras cuando en realidad su rol es el de facilitadoras para que los estudiantes encuentren sus propias formas de leer el rol de agente social que tiene la profesión docente. El identificar en ellas mismas lo que llamaron el rol mesiánico, ese querer salvar, les ayudó a ver cómo exigían este mismo rol en los estudiantes y les ayudó a ubicar ese peso en sus historias de vida para luego aprender lo cuidadosas que deben ser en el proceso de acompañamiento y así fomentar la autonomía en la construcción del propio rol profesional. ¿Sobre qué reflexionar con las y los estudiantes? Las investigadoras pensaron que la reflexión no solo debía ayudarles técnicamente a resolver técnicas de la enseñanza, sino también a fortalecer su inteligencia emocional. Comprendieron que el hacer profesional tensiona a los estudiantes desde su historia personal y, por ello, reconocieron que los espacios de tutoría también debían proporcionarles espacios de contención. Por último, coincidieron que el propósito de la reflexión es ayudarles a convertirse en maestras y maestros desde su autonomía y desde el autocuestionamiento sobre su práctica. También desde el descubrimiento de sus fortalezas y debilidades y desde el error como un espacio para aprender. ¿Qué acciones de acompañamiento impactan el desarrollo de la competencia reflexiva? La confianza. Permite realizar un diálogo honesto al igual que la escucha genuina. Eso es tan importante como tener claro que de la reflexión no se puedan esperar respuestas rápidas, dado que es un proceso que se sigue incluso después del espacio formativo de la práctica. La reflexión debe permitir a las y los estudiantes reconocer un conflicto para introducirse en nuevas comprensiones y por ello el cuidado de no emitir juicios a sus desempeños ni a las soluciones que dan a las dificultades que atraviesan. Una de las conclusiones de las investigadoras que incluso ha cambiado sus vidas es identificar la necesidad de despojarse del control y dar paso a un proceso de aprendizaje distribuido, significativo y complejo que se dinamiza a partir de preguntas esenciales que les abran la posibilidad de nuevos aprendizajes tanto a las estudiantes y a los estudiantes como a ellas. Cuatro investigadores chilenos publicaron un artículo producto de su trabajo. Para los investigadores, el conocimiento didáctico es esencial en la formación de profesionales de la educación y manifiestan su preocupación por el bajo nivel de incorporación en el cuerpo académico de especialistas en didácticas específicas. Los investigadores coinciden en que su formación inició en sus programas de pregrado y posgrado, con el interés de desarrollar un conocimiento profesionalizante de la enseñanza que sea propio del profesorado. Luego, se vincularon laboralmente en una institución dedicada a la formación de profesores y profesoras, en donde se hicieron cargo de la docencia en áreas científicas, prácticas pedagógicas, evaluación, currículo, trabajos de grado y algunas asignaturas de didáctica. Actualmente, se encuentran en una etapa de validación, en la que experimentan a diario las tensiones entre el conocimiento didáctico y el conocimiento científico y están en la constante búsqueda de espacios curriculares para la reflexión y el análisis didáctico, lograr que los trabajos de grado estén asociados a la enseñanza de la disciplina, impulsar ofertas de formación en posgrado en didácticas específicas y tensionar al sistema para lograr más fondos en investigación e innovación en didáctica. Los investigadores también coinciden en que por estar ocupados en que el futuro profesor se apropie de los conocimientos didácticos, olvidan el uso de la didáctica en sus propios procesos de enseñanza. O eso dicen algunos de los estudiantes quienes se encuentran en algunos cursos de didáctica el contraejemplo de lo que se debe hacer en una clase, sobre todo cuando las clases se convierten en espacios de formación basados en lecturas que no son discutidas ni contextualizadas a la realidad de las escuelas donde ellos han estudiado o donde van a trabajar, o cuando se estructuran secuencias didácticas siguiendo algunos autores desconociendo la diversidad de los contextos escolares. Las preguntas que se formularon los investigadores al compartir esta preocupación fueron 1. ¿Cuáles son los espacios reales que dedicamos a reflexionar sobre nuestra docencia universitaria? 2. ¿Existe coherencia entre nuestro discurso sobre la didáctica y nuestras prácticas pedagógicas? 3. ¿Cuáles son nuestros principales aciertos y dificultades en las aulas universitarias al momento de enseñar? 4. ¿Cómo atendemos a las necesidades formativas de nuestros estudiantes? 5. ¿Cómo desarrollan su trabajo profesional otros didactas de nuestra propia institución? 6. ¿Qué podemos aprender de didactas de otras instituciones? Los investigadores optaron por usar primero un proceso de reflexión que pasara por su mirada personal. Estas nuevas comprensiones fueron sometidas a prueba mediante un ciclo de reflexión colaborativa con amigos críticos. Esto permitió resignificar las nuevas comprensiones y determinar efectos en supuestos y acciones en la propia práctica y la de los amigos. El proceso de reflexión parte del momento en que se presenta una situación confusa o problemática y la persona que reflexiona busca hipótesis o potenciales soluciones y las pone a prueba. Para este caso, cada investigador después de clase durante un mes grabó un audio con las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones me llamaron la atención? ¿Qué sentimientos o emociones generó cada situación en mí? ¿Por qué es importante que registre este evento? Si tuviese que enfrentarme de nuevo a una situación similar, ¿la enfrentaría de la misma manera? ¿Considero que la clase fue coherente con la didáctica de mi disciplina? A partir de las decisiones planteadas en registros anteriores, ¿cuáles cambios logré implementar? ¿Cómo resultaron y por qué? En cada clase, el profesor solicitó a cinco estudiantes elegidos al azar que completaran un ticket de salida en el que se les preguntó cómo les pareció la clase, qué aprendieron, qué preguntas les surgieron a partir de la clase, cómo se sintieron y qué recomiendan a su didacta para mejorar su docencia. En una siguiente fase, a la que llamaron resignificación, una vez finalizado el mes de la toma de datos, los registros de audio fueron transcritos y procesados a través del análisis de contenido de discurso, usando tres categorías, tensión, contradicción y resignificación, y cuatro subcategorías emergentes, estudiantes, contexto, didáctica, profesionalidad. La sistematización de este análisis fue presentada por cada didacta ante el equipo de amigos críticos en una jornada de reflexión que sirvió para triangular la información y para resignificar colaborativamente las nuevas comprensiones. Este estudio sirvió para que los investigadores encontraran, entre otras cosas, nuevos sentidos a los procesos reflexivos sobre las prácticas pedagógicas y para que identificaran en el self-study una forma de desarrollo profesional en colaboración con los amigos críticos, lo que sustenta la construcción de un nuevo rol y significados en el trabajo como formadores de formadores. Gracias por estar en Formando Formadores, un producto de la profe de Paola.